vamos a escuchar a nuestro compañero Yerjan Lantigua que nos trae en el día de hoy. Gracias Carolina, gracias Fulvio, Francis, gracias Amado, a todo el equipo de producción por la oportunidad ¿verdad? de poder dirigirnos al, a nuestro público. Bien, en el día de hoy quiero compartir, a propósito de que se ha estado hablando de las elecciones, eh, quiero compartir el histórico de participación en las diferentes elecciones de lo que se conoce ¿verdad? como la la, la era eh, democrática de la República Dominicana, que según los historiadores la, la colocan en, desde 1962 hasta la fecha. Yo ahí difiero de los historiadores porque creo que en 1962 no se puede considerar que perteneció a la parte eh, democrática, por cuanto... El gobierno que aunque fue elegido de manera democrática, el de Juan Bosch, el PRD en 1962, eh, solamente duró siete meses y por tanto esa democracia que se había ejercido, bueno pues fue lacerada. Entonces, eh, pero yo no voy a entrar en contradicción con eso y ahí vamos a hacer esa, este historial, este histórico de participación electoral en las 20 elecciones que se han llevado a cabo desde esa fecha hasta el 2020. Como ustedes pueden ver ahí, en el año 1962, ¿verdad? Eh, donde Juan Bosch enfrentó a Viriato Fiallo, eh, con una cantidad de 1.600.000 ah, movimiento. Eh, ellos lo mandaron, bueno, mejor dejarla fija, muchachos. Eh, 1, 600, votantes eh, o, o inscritos votaron 1.073.000 y ahí la, la participación fue de un 64.73%. En el 1966, que donde resultó ganador el doctor Joaquín Balaguer, frente a Juan Bosch, hay una participación de un 75.61%, frente a un 24 de, de abstención, ¿verdad? En el 1970, aquí bajó la participación... Eh, a un 63.57%. Eh, Aquí, ¿verdad?, volvió a ganar Joaquín Balaguer. Aquí votaron, habían 2.041.000 inscritos y votaron 1.297.000 para un 63.57%. En el 1974, ¿verdad?, eh, donde volvió a ganar Balaguer, Aquí habían 2.116.000 inscritos en el padrón y votaron 1.518.000 para un 71.74% frente a un 28.26% de abstención. En el 1978, aquí fue ya cuando ganó el PRD con Antonio Guzmán, entonces habían ya 2.295.000 inscritos y votaron 1.741.000 para un 75.87%. Fíjense ustedes que fue la mayor participación hasta ese año que había sucedido. En las elecciones presidenciales o generales, más bien de 1982, donde volvió a ganar el PRD, también la ficha muchachas es la otra, eh, en el 1982, donde ganó eh, Salvador Jorge Blanco, aquí nueva vez bajó, habían 2.631.000 inscritos en el padrón y votaron 1.886.000 para un 71.69%. Ganó Jorge Blanco frente a Joaquín Balaguer. Jorge Blanco ganó ahí con un 46%. Cuando eso no existía, el 50% más uno, que eso lo pusieron para joder a, a, a Peña Gómez en el 96. En las elecciones de 1986, donde volvió a ganar Joaquín Balaguer, entonces habían 3.039.000 inscritos en el padrón y votaron 2.195.000 para un 72.23%. Si ustedes se fijan, el promedio de votación en las elecciones presidenciales siempre ha oscilado entre un 70 y un 75. El número promedio exacto es 73% el promedio de votación de la, en las elecciones presidenciales. En las elecciones generales de 1990, eh, aquí bajó. Aquí volvió a ganar Balaguer, que ganó con un 35.35%, 35%, pero de 3.275.000 inscritos en el padrón, solamente votaron 1.982.000 para un 60.53%. Ahí está, frente a un 39, casi un 40% de abstención. Aquí ganó Balaguer frente a Juan Bosch y Peña Gómez. En el 1994, es la votación histórica en la República Dominicana, votó un 87.91% frente a un 12% de abstención. Es decir, ya aquí habían inscrito en el padrón 3.598.000 inscritos y votaron 3.163.000 eh, votantes. Si ustedes dan cuenta, es la votación o la, la, la, la, el mayor número de, participa, eh, de participación que ha habido en toda la historia de la República Dominicana. Un 87% participó en esas elecciones de 1994. Recuerden ustedes de que ahí fue cuando eh, Balaguer mm -hmm. le hizo el tollo, el fraude al PRD y se quedó entonces ahí con, con los dos años. En el 1996, en eh, la primera vuelta, Recuerden los jóvenes que en 1996 hubo primera y segunda vuelta, que ahí fue cuando se eh, se puso se hizo, se modificó la constitución para, para que, este, ¿cómo se llama? Eh, José Francisco Peña Gómez no pudiera pasar, le hicieron ahí el chanchullo, y entonces hubo una, una votación de un 78% en la primera vuelta y en la segunda vuelta bajó dos puntos a un 76 puntos. Eh, 76.85%, es decir, de 3.748.000 votantes en la primera vuelta, votaron 2.048.000 para un 78% y luego un 76%. En el año 1998, que entonces fue cuando se dividieron las elecciones, estas fueron elecciones congresionales y municipales. Aquí baja a un 52% de participación. ¿Por qué no hay tanto interés? Porque no es, no, no es las presidenciales. Y aquí entonces ganó el PRD con un 51% eh, las elecciones municipales, eh, el PRD, las congresionales y las municipales, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, de 4.120.000 inscritos en el padrón, votaron 2.183.000, ahí lo está, para un 52%. En el año 2000... Cuando se enfrentó Danilo Medina e Hipólito Mejía, entonces hubo una participación de un 76%. Fíjense cómo sube. La gente le interesa más las elecciones presidenciales que las municipales y congresionales. Ese es el dato que quiero básicamente destacar. ¿Qué resulta? Aquí, de 4 millones 251 mil inscritos en el padrón, votaron 3 millones. 236 mil. Aquí ganó Hipólito Mejía con un 49.87%. No cumplió con el 50% más uno que establecía la Constitución, pero Danilo eh, renunció, ¿verdad? Y permitió que no se celebraran elecciones eh, una segunda vuelta. Pasando al 2002, que fueron elecciones congresionales y municipales, aquí votó de 4 ,644 inscritos, votaron 2.386.000. Fíjense ustedes cómo bajó de nuevo, a un 51.38%. ¿Por qué? Porque eran congresionales y municipales, a la gente no le interesa tanto. Aquí ganó el PLD con un 41% frente al PLD que ganó un 29%. En las elecciones presidenciales de 2004, donde volvió a ganar Leonel Fernández, ya habían inscrito en el padrón millones 5.020.000 y votaron 3.656.000 para un 72%. Miren cómo sube de nuevo. Ahí ganó Leonel con un 57.11% frente a un 33.65% de Hipólito Mejía. En las elecciones congresionales del año 2006, en la otra planilla, muchachos, del año 2006, entonces ya habían 5.492.000 inscritos y votaron 3.101.000 eh, personas para un 56.46%. Fíjense cómo vuelve a bajar en las elecciones municipales. Ganó el PLD aquí con un 46%, frente al PRD que obtuvo un 31% y el reformista con un 10%. En las elecciones del 2008 presidenciales, sube de nuevo a un 71%. Ya había 5.764.000 inscritos y votaron 4.118.000 para un 71.36%. Ganó Leonel Fernández con un 53.83% frente a Miguel Vara que obtuvo un 40.48% y Amable un 5%. En las elecciones congresionales y municipales del año 2010, que fueron las últimas de esa época, entonces habían ya 5.492.000 inscritos en el padrón y votaron eh, 3.101.000. Bueno, estoy. Sí, para un 56%. Entonces, en las elecciones, eh, permítame un, un minuto para terminar, en las elecciones de 2012, donde participó eh, Danilo Medina frente a Hipólito Mejía, de, ya habían en el padrón 6.502.000 inscritos y votaron 4.500.000 eh, votantes para un 70.23%. En las elecciones de 2016... Habían 6.765.000 inscritos y votaron 4.780.000, 708.000, para un 69.60%, eh, ha sido la más baja en toda, bueno, eh, de, de, de, la, de la época moderna eh, a nivel presidencial. Y por último, y atención a esto, por último, en las elecciones municipales del año 2020 en las que estamos, de 7.487.000 inscritos en el padrón, votaron 3.679.000 para una participación la más baja de toda la historia de, toda la, historia de la República Dominicana, de un 49.14%. Ni siquiera votó la mitad de la población en las elecciones, ni siquiera votó en la, la mitad de la población en las municipales. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a bajar. ¿Qué significa esto? Hay varios factores. Primero, el COVID y segundo, la situación que se había generado por los conflictos ante la suspensión. En las elecciones presidenciales y congresionales que vienen el próximo 5 de julio, vamos a ver qué tanto cambia con relación al 73%, que es el número promedio de, de votación a nivel presidencial. Repito, el número promedio de, de participación electoral en elecciones presidenciales siempre ha oscilado en el 73%. Vamos a ver si con la pandemia, con la situación del COVID, la gente, eh, eso baja o eso naturalmente va a tendente a bajar. Yo creo que estará entre un 50 y un 60% de participación de la población. Primero, el primer factor que es el COVID y el segundo factor que es la falta de propuesta concreta de cada uno de los candidatos. Y además también lo, la, el desinterés de la gente, ya el, el desencanto de la gente, en lo que tiene que ver con la parte política y, y esta historia que tenemos aquí en la República Dominicana, que lamentablemente la gente como que se ha desanimado de, de, de la clase política. Y por último, y con esto termino, la parte de la retórica en el discurso. Lamentablemente, antes con Balaguer, con, con Peña Gómez, con Juan Bosch, veíamos esos discursos, de barricada eh, unos discursos eh, con una excelente retórica verdad que motivaban a las masas, eso ya lo hemos perdido lamentablemente, se queda un poquitico con Lionel, pero Lionel se ha dedicado básicamente a criticar y a criticar y a criticar y se ha olvidado de, de su discurso que debe ser un discurso de propuestas positivas para la República Dominicana y por tanto yo creo que el porcentaje de votación eh, en las próximas elecciones presidenciales y congresionales del 5 de julio serán la más baja de toda la historia de la República Dominicana por estos factores que nosotros hemos planteado. COVID, desinterés de la población en la, la clase política y lo que tiene que ver también con la falta de propuestas concretas de cada uno de los candidatos y la falta de retórica en el discurso de cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Yerjan, la antigua, por eh, tu tema en el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la gente en este momento a través de WhatsApp. Bien, tenemos. tenemos aquí que. Vamos a ver. Eh, Elsa de Las Guaranas eh, nos escribe aquí, esperen un momentito.